Buongiorno amigos de Fizzing Más. Muy buenos días para todas las personas El giorno de hoy Faccio un ejercicio de base ¿Qué ejercicio de base? Pues este ejercicio nos sirve para eh, Elaborar las parte superiores De nuestro cuerpo Cuasi ah, a tutti y nos piace estar duro, mostrar el brazo El pecho. El giorno de hoy voy a hacer Un ejercicio que se llama Piegamento Piegamenti O oh, en inglés es Pusha Voy a hacer 5 tipos de piegamentos. He portado todo el giorno de hoy la banda elástica, cuesta soporte o cuesta, cuesta, pala, cuesta pala. Quien no a la pala puede ser una pala de básquet, una de calcio, cualquier cosa. Cierto, con este ejercicio, ejercicio el piegamento, a tantas variaciones. Pero el giorno de hoy solamente es 5, 5, 5, 5, 5, son 100. Vamos, okay. Vamos a iniciar un poquito con un poquito de nuestra movilidad, de nuestro en nuestra en nuestra espalda el brazo vamos a enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física Pacho cuesta un poquito de stretching para ah, no hacer males en, en nuestro en nuestro brazo cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio eh. avanti avanti, avanti, avanti sí. avanti, avanti encrocho cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio yo siempre cuando vado me voy a lavar. Pacho 50, ta ta ta. Así el agua no cabe, con tanto freda, aunque uso un agua tibia, pero soy siempre, siempre eh, activo, carico ta, ta, ta, perfecto. vamos a iniciar con con nuestras primas, con nuestras primas 20, porque vamos a hacer 5 5 tipos. Y ahora, ogni tipo vamos a hacer 20 repeticiones. Tú a casa puedes hacer 25, 10, 15, lo que tú Riesca, tú no compites con tú compites con tu esteso Aprofito para enviarle un saludo a Francesco Chechere que nos guarda. Mira, comando Francesco, tú yo hago 100, tú facho 150. así siempre seis en forma. Ok, es eh, mi aguina, la echemos con el agua fora y cosí, ta, ta, ta, que no nos concentremos. Vamos a iniciar eh, con, con nuestras primas 20. Ok, ok, se inicia, se inicia ok, se inicia, se inicia, no perdo tiempo, no perdo tiempo, se inicia vamos a iniciar con puestos a 13 con cuestos a 13 con cuestos, vamos a hacer 20, 20, 20, 20 20. abro la misura de a la espalda, guardo de frente ok, ok, se va 3,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 Con cuesta, el movimiento es muy... es se mantiene, se mantiene, ¿dónde? No me esfuerzo ni a la destra ni a la sinistra. Es muy estable. Adelante. Voy a fare 20 con 20. una pala. El movimiento será poco lento. En estabilidad, pero migliore, ¿Por qué? Porque necesitamos una fibra motora que arriba el movimiento con una pala con una pala así se cuesta usa, usa la, el palone de básquet la pala de calcio ok, se va, vamos a parar 20 20, 20, no importa que pasamos de 2 en 3 de 2 en 3 se va, superficie inestable cuesta un minuto de ok, se va, 1 40, 40, 40. Ok, prendo la banda elástica. <risa> Vamos a ver esto. Estoy con el padre 20, 20, 20. La forma que prendemos con la banda elástica. Con cueste será más. Es como si nos meten cualquier cosa sopra. Più resistencia. La prendemos la banda de esta forma. La metemos así. Así. Sopra. Vamos a Procurare fare 20 e facciamo 10, va bene, facciamo 10, prendiamo un goccio di aria e continuiamo con nostra prossima 10. Abbiamo fatto già 40, ok, preparati 3, 2, 3, 1, via Francesco, come va Francesco? Vai, dai forza Francesco, dai, non mola, non mola più 3, 2, 1, via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Uh. Ah. Madre de Dios, ya se siente, ya se siente el brazo que hace eh, que así. Hemos hecho 50, mancan 50 en più. mancan 10 de cuesta. 10, 10, 10. La gente dirá 100, ah 100 es poco, pero hazlo, hazlo con la banda elástica, hazlo con la pala, hazlo con estos a 13, verás que 60 siente. Uh, uh, perfecto, un gocino de aria, un gocino de aria y andiamo con nuestra, eh, al 10 de cuesta 10, 10 para hacer 60, 60. Ok, 3, 2. 1... vía diez, diez, diez, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, uh. ah. se siente, se siente, se siente, se siente la fatiga el bicipiti diventa duro anche el pectorale, guarda el pectorale mio guarda, guarda el pectorale mio como te saluta <ríe> hayamos ah, fatto santa cuántas mancano? mancano 40 40, 40. Uh. ok, Questa próxima 20 que vamos a hacer eh, si no hacemos 20 la hacemos de 10 en 10 no importa que tu la fai de 10 en 10, 5 en 5. De 5 en 5, tú te haces 1000. Como cuando la gente te dice, "He hecho 1000 abdominales? Yo le creo. Porque quieres hacer de 10 en 10, 50 en 50, de 100 en 100. Ok. Vamos a hacer esto es normal, estos pegamentos. Voy a descender con la mano contraria, toco pare espalda. Ta, espalda. Ta, espalda. Ta, espalda. Es nuestro... Cuarto ejercicio, nuestro cuarto tipi de pegamento. Prepárate, 3, 2, 1, via via, via, via, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uh. Altre dieci di queste, altre dieci, altre dieci, altre dieci. Ya se sente, ya se sente, ya se sente. Ya se sente, ya se sente. Ya se sente. Ya se sente. Ya se sente. Guarda il mio pettorale come ti saluta. Guarda, guarda, guarda il braccio. Está un poco amplio. ok, queda mancando otro 10, otro 10 de cuela a 10, ok, nuestro cuarto ejercicio, nuestro cuarto, andiamo, 10, 10, 10, este es un ejercicio de base, pero de base que se siente en la parte superior, 3, 2, 1, vía. cuarto de frente, 1, 2, Madre de Dios, 60, 60, 60. Si tú ancora no te has inscrito en este canal, inscríbete a eso. Puestos reales, puestos reales. Yo parlo y laboro. Mientras que tú, mientras que tú riposas y yo reposo, nuestra última será un po' eh, de gladiatori. De gladiadores. come más de gladiatori. Vamos a la con este. Con el, con el puño, con el pulso. Fachamos ta, ta, 5, ta. facciamo 5. En total, debíamos hacer 20, 20, 20, 20. Ok, ok. Ta, ta, ta, ta. Ah. Ah. Madre de Dios. Un solo ejercicio y como labora la parte superior. Guarda, guarda mi pecho. Guarda mi pecho como ha preso. Guarda mi bicipite. Ah. Ok, estoy hablando tropo vamos a hacer 20 con el puño o con el bolso 3 2 1 vía vía vía vía vía vía vía vía vamos a ver vía, vía. Ah, madre de dios solamente 5 de 5 en 5 y fachamos 50 5, 5, 5, lo que lo bacho en, en el cemento, porque si tú metes un tapetino en la casa, se diventa más fácil. Ok, al 35, al 35, y le 10, al 35, al 35, al 35. No hay noche dolores. no hay dolores. soy un gladiatore, no soy una gallina, no soy una gallina, soy una persona vincente, madre de Dios, 60, cuánto mancano, Mancan 10, 10, 10 per completar nuestra 100 piegamente, piegamente, Uf. Uf. ay ay ay, ok, si sí va, si sí va, andiamo, otros 5, otros 5, 3 2 1 vía vía vía vía mira vía, mira vía. guarda guarda acá guarda como se si fuera hecho mal guarda guarda 15, altre 5 eh, e finalizziamo. Abbiamo fatto già 5 tipi di piegamenti. Come ho detto prima, per i piegamenti c'è tanti tipi, tanti tipi, però io ne ho fatto solamente 5, 5, 5, dove tu hai sentito la fatica, dove tu hai sentito che il pettorale eh, si diventa un pochino duro. Anche tu bicipiti. Ok, perfetto. Perfecto, no se mola más, no se mola más. Vamos a hacer nuestras últimas. cinco. Cuá se sentirá la fatiga? cuá tú debes estringar el dente y continuar. Tú eres un gallatore, tú eres un vincente. Ok, prepárate, prepárate. 5. 5 de la muerte, cinco de la muerte. Ah, vamos, vamos. Madonna, se topa piedra para... Tantos sasos que me hacen male. Ah, excusa. 3, 2, 1, via. Se ah, ah, ah, ah, ah, ah. la hemos falta. ¡Ce la hemos falta. Francesco, ¿cómo ha ido el entrenamiento? ¿Cómo ha con este ejercicio? Solamente 100, 100 casa hay 50 en più puedes variar puedes variar pueden fare en que cueste guarda Ta. toca pie contrario Ta. toca pie contrario Ta. perfecto para un poquito de... de stretch si tú ancora no te has inscrito a este canal inscríbete a eso Lásame tu comentario Ok, van en dietro, avanti, su en you. Por el giorno de hoy, habíamos finito. y miles, y miles, miles, miles. gracias a todas las personas que han guardado con este canal. De cuore, Juan Pablo.